Para Valencia. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, quiero agradecer a aquellos grupos que ya han expresado el apoyo a nuestra moción. Muchas gracias. Esta moción que verán nace de, de nuestra reciente experiencia en esta institución, eh, del, del tiempo que llevamos ejerciendo nuestra responsabilidad en esta Cámara, en el que hemos detectado un limbo en, eh, de regulación muy evidente y nuestra labor como legislativo es ponerle algunas soluciones. La regulación de regalos o viajes se ha hecho necesaria, no digo que por mala praxis, sino por la carencia de una delimitación certera, como así lo certifica el informe elaborado por la propia Secretaría General del Senado en respuesta a una cuestión planteada por esta senadora eh, al, al objeto de un viaje. Me conformo, señora Edo, con el acuerdo, necesitamos regularlo. Bueno, si les hemos convencido, aunque solo sea de esto, pues, pues no me parece poco, porque recordemos que hoy estamos tratando de establecer una regulación de determinados regalos, viajes o estancias y un tope máximo del valor de los mismos cuando no son oficiales. Esto es, cuando no son labores encomendadas por la Cámara o el órgano de gobierno de una comisión a sus señorías para su representación, sino aquellas actividades sufragadas por una empresa a título cuasi personal. Eh, tampoco estamos delimitando aquí situaciones de cohecho que están recogidas en nuestro Código Penal, sino delimitando buenas conductas de nuestra labor como representantes de la ciudadanía en un momento de importante descrédito hacia la política, especialmente hacia los representantes políticos. Es cierto, como, como ha apuntado el senador Mulet, que la, hay una falta de regulación del lobby y estamos de acuerdo en que esa paralización que que sucede en el Congreso de los Diputados no debe darse, pero… Y es el lugar donde este tipo de, de cuestiones quizás debería ser abordada, pero eso no puede impedir en que nosotras vayamos avanzando en materia de transparencia y ejercicio responsable de nuestro ejercicio como, como representantes públicos. Como hemos citado en la exposición de la iniciativa, son numerosos parlamentos autonómicos ayuntamientos los que sí están aprobando barreras para sí a los regalos y estableciendo su aceptación o rechazo. Consideramos también que los viajes y estancias sufragadas por entes privados deberían estar en esta consideración a fin de evitar posibles interferencias sobre el objeto de legislación o debate en nuestras cámaras estatales. Tampoco nos es ajeno, que también lo ha traído a colación el senador Mulet, el hecho reciente de ejemplos de laboratorios, farmacéuticas o empresas privadas con relación en materias de trámite legislativo. Estas sufrajan viajes y estancias en nuestro país en el extranjero. Y en este mismo sentido, efectivamente, recordamos la polémica que se abrió con los viajes sufragados por determinados laboratorios o farmacéuticas a personal sanitario que conllevó una reforma que restringió e incluso prohibió muchas de estas prácticas. Precisamente los representantes públicos no podemos, por tanto, ser ajenos a estas situaciones y deberíamos responder con claridad, responsabilidad y ejemplo en el ejercicio de nuestras funciones. Desgraciadamente, en nuestro país hemos visto el uso de la política demasiadas veces para beneficio personal y hemos escuchado como un grito unísono aquello que decía Pepe Mujica, a los que, no le, a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, son un peligro. Sí, aquí lo sabemos y hemos tenido demasiados y extremos ejemplos de ello. Sin embargo, me gustaría hoy aquí dar un voto de confianza a la política y que también llegue a la gente de nuestro país. Creo que piedra a piedra podemos devolver a nuestra labor el interés y el respeto de la ciudadanía. No se hace vieja o nueva política, creo, por la fecha ni que señala el carnet de identidad ni el carnet de afiliación. Se demuestra día a día, cambiando y cambiándonos con lo que los nuevos tiempos, las nuevas ideas tienen que mostrarnos. Esto es un primer paso de la enorme tarea que hay en nuestro país en materia de transparencia, regulación y rendición de cuentas ante la ciudadanía, como nos recuerda la Unión Europea, una Unión Europea que no dice nada nuevo que los ciudadanos de nuestro país vengan reclamando durante años. Esto es una moción que toma el pulso de las fuerzas políticas para los cambios que nos requieren los nuevos tiempos. Es momento de que este tipo de iniciativas no queden en meros brindis y pongamos en marcha regulaciones que creo que cuentan con la mayoría parlamentaria, pero sobre todo con una mayoría de acuerdo en la calle. Nuestro sistema democrático debe garantizar y asegurar un ejercicio transparente de la ciudad, de la función pública. Y es por eso, en pos de la máxima transparencia en los objetivos de la actividad parlamentaria, que presentamos hoy esta moción. Y desde aquí anunciamos que presentaremos cuantas iniciativas sean necesarias para asegurar la transparencia, la ética y la honradez en la práctica política. Porque la ciudadanía tiene derecho a saber, sin que quede ningún tipo de dudas, que sus representantes velan por los derechos de vaya la mayoría... Señoría. Termino. Que sus representantes velan por los derechos de la mayoría social de nuestro país y no por los beneficios de las grandes empresas. Muchas gracias.